No son radios de mercadeo, no son inversiones, no son ventas. De hecho, no tienes que comprar nada. No vas a gastar un solo dólar, pero lo mejor es que puedes ganar mucho dinero. Mi nombre es César Núñez y necesito contarte algo que me tiene totalmente fascinado. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate hasta el final de este video. Tengo un par de amigos que se asociaron para crear una empresa de tecnología. Y esta empresa tiene como meta colocar una tecnología funcional a nivel global que se llama el Internet de las Cosas. Sí, así como lo escuchaste, es el Internet de las Cosas. Si no sabes qué es esto, no te preocupes. Enseguida verás un video que dura más o menos 3 minutos, donde te van a explicar qué es el Internet de las Cosas. Al regresar, te voy a explicar cómo nosotros podemos apalancarnos de esta tecnología y generar un residual de verdad. Bueno, al regresar, te explico. ¿Sabes quién es el propietario de tu red inalámbrica?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 Espero que se una a nivel mundial y solicite un punto de acceso para su hogar o oficina hoy mismo de forma gratuita. Increíble, ¿verdad? ¿Te pudiste dar cuenta de la gran oportunidad que existe? La meta es colocar 30 millones de dispositivos en todo el mundo. Solamente se han conectado 100 mil. Y lo que me tiene contento y emocionado es que tenemos la oportunidad de poder pedir nuestro propio hotspot. Nuestro propio dispositivo totalmente gratis. ¿Y en qué me beneficia esto? Bueno, este dispositivo, esta tecnología, tiene dos objetivos principales. El primero y más importante es, como pudiste darte cuenta, crear la red de Internet para las cosas. No es un Internet en el cual yo voy a poder navegar. Es un Internet con una codificación completamente diferente al Internet que utilizamos en este momento. Y el segundo objetivo y también importante para darle sustentabilidad a esto Es que ese dispositivo, aparte de crear ese internet También es una máquina de minar criptomonedas Está minando la moneda que se llama Helium Esta moneda, hoy día que estoy grabando este video En el CoinMarketCap cuesta 14 dólares cada una Y estos dispositivos en promedio Minan 50 criptomonedas mensualmente. Pero espera, solamente consume un dólar de electricidad al mes. Y te toma un poquito de ancho de banda que es prácticamente imperceptible. Y genera en promedio 50 monedas. Si sí quiero aclarar que hay dispositivos que generan menos, pero hay dispositivos que generan 200, 250 monedas mensuales. ¿De qué depende? De la conectividad que haya entre ellas. El radio. Que abarca cada uno de esos dispositivos son aproximadamente 400 metros. Un dispositivo se encuentra a 400 metros del otro dispositivo. Entre más dispositivos se conecten entre sí, se generan más criptomonedas. No entiendo mucha tecnología, pero esa es la información que tenemos. De las monedas que mine tu dispositivo, el 25% será para ti. El otro 25% será para la empresa para recuperar el costo del dispositivo. Y el otro 50% restante se va a dividir en un plan de referidos increíble. ¿Cómo es esto? Bueno, no voy a entrar en detalles con el plan de referidos porque hay un video donde explico a detalle esto. Pero de rápido te comento. Imagínate que tú puedas promover esto con 35 personas de manera directa. Y que cada uno de ellos pida su hotspot sin pago alguno. Totalmente gratis, que generen en promedio 50 monedas cada una. Tú te quedarías con 500 monedas cada mes, aparte de lo que produzca tu hotspot. 500 monedas por 14 dólares como cuesta en este momento, estamos hablando de 7 mil dólares para ti mes a mes. ¿Escuchaste bien? Solo 35 personas, pero no hay límite. Y tú generarías 7 mil dólares mensuales pero aún hay más también ganas de los que refieran ellos súper súper sensacional quieren más información está muy bien contáctame pero no pierdas tiempo, debajo de este video encontrarás el link para registrarte y reservar tu hotspot. Recuerda que cada uno se encuentra a 400 metros de distancia uno del otro. No se pueden colocar en, a menos distancia. Por tal motivo es importante reservar tu hotspot y en ese momento también reservas tus 400 metros cuadrados. Esta compañía ya tiene aperturado el mercado europeo, Estados Unidos, Canadá, parte de Asia... Eh, Australia Pero estamos abriendo también ahorita en ese momento Lo que es Latinoamérica con México Empezando con México, África Y lo que resta de Asia Pero no pierdas tiempo Reserva ya tu hotspot, pídelo, regístrate Y tú puedes invitar Personas en los mercados que también Está aperturado, no hay límite Y tú vas a poder ganar también Aunque tú no tengas tu hotspot Vas a poder ganar monedas Que minen esas personas Entonces, pues nada, regístrate Resérvalo o contáctame O contacta a la persona que te compartió este video No pierdas tiempo